Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, como siempre. En este vídeo me gustaría uh, comentarte una nueva iniciativa gratuita de Armage Fake, que es la que vamos a empezar esta semana. Se trata de un curso uh, gratuito en el cual te vamos a explicar una estrategia basada en, en el volumen. Pero antes de explicarte los, los, los detalles de, de este curso y cómo puedes acceder uh, sin coste alguno a, a, a las clases que vamos a empezar a impartir esta semana, me gustaría comentar muy por encima cuál es la idea o de dónde viene la idea de hacerlo. Eh, supongo que uh, ya has visto, si todavía no lo has visto, te recomiendo ir eh, y revisar eh, el vídeo y sobre todo los comentarios del último vídeo, del vídeo anterior que subimos hace una semana en el canal. Es un vídeo donde hablamos de pirateo de cursos, de todo este mercado de reventa y pirateo de cursos. Te voy a dejar por aquí el, el enlace para que le eches un ojo. Eh, en los comentarios de este vídeo se formó un gran debate, hubo comentarios, bueno, varios comentarios, comentarios bastante agresivos, uh, comentarios uh, a favor, en contra, uh, comentarios, hay varios comentarios de los alumnos de ArmagFX y aprovecho la, la, la oportunidad de agradecer a, a todos vosotros que, que habéis uh, pasado por, por este vídeo, lo habéis comentado, y um, la verdad que Uh, toda esa, esa polémica que se formó en los comentarios eh, no, me, no me dejó indiferente, no sé, como que... Eh, vi muchos comentarios de las personas que comentaban que no pueden acceder a... no pueden empezar a formarse en el trading uh, porque básicamente no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder apuntarse y comprar un curso de 1000 euros o, a, o más de 1000 euros, ¿no? Y hubo varios comentarios de este estilo Uh, y es, es, es algo que, que, no sé, como que me, me, me llegó me mucho este mensaje de esas personas y por tanto uh, mi equipo y yo hemos decidido pues, hacer esa iniciativa ¿no? en la cual ofreceros un curso uh, de, de calidad, ¿vale? un curso totalmente gratuito en el cual y gracias al cual nosotros esperamos que vosotros podéis empezar a hacer los primeros pasos uh, en el trading. ¿vale? En el curso te vamos a compartir una estrategia, un sistema de trading basado en el volumen, como he dicho anteriormente. Al principio no íbamos a hacer esa estrategia, no íbamos a compartirla públicamente, ¿vale? Pero este vídeo y sobre todo vuestros comentarios pues, lo han cambiado todo. Y eh, nos gustaría pues, que vosotros aprendieras esa estrategia eh, con nosotros. Eh, es una estrategia que tiene un ratio beneficio pérdida bastante, bastante interesante. Eh, es un... realmente es un... Eh, el resultado de trabajo de varias personas de varios meses de, de backtesting, de desarrollo, de, de pruebas, eh, ensayo-error, ensayo-error, eh, que nos gustaría eh, que tú pongas en práctica, eh, que aprendes y luego pongas en práctica en, en, en, en tu operativo. El curso en sí se trata de una serie de cinco sesiones, las que vamos a impartir en vivo. La primera sesión la vamos a hacer eh, esta semana. Uh, si, y al final del vídeo explicaré, daré más detalles sobre, uh, sobre cuándo va a ser esta primera sesión. Mientras tanto, si te gusta la idea, si te gusta todo lo que te estoy contando, puedes uh, acceder en el link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo, eh, dejarnos tus datos y así apuntarte a esa, a esa formación, ¿vale? Eh, lo único que te pediría que estés atento a los... no solamente te apuntes, sino a, estés atento a los mensajes que te vamos a enviar en los próximos días por correo electrónico, porque la sala que vamos a usar para impartir las clases eh, eh, tiene el límite de plazas, ¿vale? Son 100 plazas y seguramente, pues, que habrá mucha gente... Así que si quieres participar en, en, en esas sesiones en vivo y así que podamos resolver tus dudas sobre la marcha, poder interactuar con Claudio o conmigo, pues te recomiendo no solamente apuntarte, sino también estar atento a tu bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Una vez terminemos la parte gratuita, vamos a ofrecer al que, al que quiera apuntarse a una mentoría grupal sobre esa estrategia, donde vamos a formar un grupo de alumnos eh, con los cuales vamos a trabajar de manera, digamos, de manera más, ah, más, eh, más cercana ah, con eh, tareas prácticas, con ejercicios, con, eh, con soporte para que podamos resolver tus dudas formando una comunidad, esperemos que sea una gran comunidad, para que así podamos eh, crecer juntos, ¿vale? Para que, podamos, para que podáis uh, ver cómo uh, ejecutar esa estrategia, qué beneficios os puede traer uh, y cómo podéis adaptar esa estrategia a, a vuestra personalidad, sobre todo. A continuación, Claudio te va a explicar cuáles son los fundamentos y la, las bases de la operativa que vamos a llevar a cabo con esa estrategia. Eh, mientras tanto, si ves que te está gustando esta idea, puedes uh, hacer clic en el link en la descripción de este vídeo y ir poniendo tus datos, uh, porque luego al final del vídeo te voy a dar uh, los detalles de cuándo vamos a impartir la primera sesión de este curso en vivo, por uh, si quieres uh, participar en ella e interactuar y que, que interactuemos en directo. El concepto operativo que vamos a ver no es Elliot aunque podamos sentir su argumento de fondo, no es Wyckoff, aunque también podamos ver sus leyes principales fundamentadas en este concepto operativo, este sistema, este planteamiento eh, que os traemos, eh, porque son principios o leyes fundamentales en las que se basan los movimientos del precio o los mercados financieros. Así que hemos He estado trabajando duro durante estos últimos meses para traeros algo que pueda ser un contenido que os aporte a vuestra operativa. Algo que no os deje indiferentes. Así que vamos a empezar y vamos a explicaros qué es lo que vamos a hacer a continuación. Todo este trabajo que vamos a ver, todo este sistema, el concepto de entrada... Eh, ...vamos a estar trabajando distintos puntos, por ejemplo... ...vamos a empezar eh, trabajando con lo que es las zonas de equilibrio... ...y zonas de desequilibrio para saber dónde participar... Eh, ...vamos a trabajar también eh, el tema del volumen... ...trabajaremos todo ese aspecto relacionado al volumen como motor del movimiento estaremos trabajando eh, la acción del precio como parte fundamental también de la operativa y queríamos eh, extender un agradecimiento muy muy grande sobre todo para todos aquellos traders porque esto está formado eh, por el trabajo de muchos traders que cada uno ha puesto su grano de arena especialmente para aquellos que se han involucrado mucho más en este proyecto en este trabajo y, y también extenderlo al resto que de forma indirecta cada uno dentro de sus posibilidades ha podido dejar su grano de arena a, a traeros este contenido. Este trabajo eh, arrancó en el mes de mayo. ...con la aparición de los microfuturos... Eh, ...el objetivo que tiene todo este trabajo... ...es desarrollar una operativa en microfuturos... ...perfectamente se puede hacer con el Mini... Eh, ...el instrumento principal es el S, el Mini SP500... ...y eh, el concepto se puede desarrollar... ...se puede aplicar a cualquier instrumento prácticamente... ...porque la información del volumen podrá variar... ...cambiar un poco... Eh, ...tanto el volumen como la acción del precio... ...pero la intencionalidad que buscamos representada... ...en los gráficos eh, es prácticamente la misma misma. Así que se buscan operaciones que se puedan combinar con el scalping, digamos, de swing, de uno o dos o tres o varios días. Y así, al mismo tiempo, podré estar contemplando ambas operativas eh, de forma simultánea. De hecho, el instrumento que vamos a operar o que vamos a analizar va a ser el mini, aunque las operaciones se ejecuten a través del de micro. En mayo arrancamos con los microfuturos, con la aparición de esta, de esta novedad y retomamos un trabajo que ya teníamos dejado un poco de lado. Eh, el concepto del volumen ya lo teníamos trabajado, ya sabéis que es la metodología habitual. Así que a partir de junio nos pusimos a trabajar con esta parte que vamos a ver de la acción del precio, el ritmo que nos marca o que nos indica el mercado a la hora de tomar nuestras operaciones y cómo podemos estar diferenciando entre distintos ritmos, ...y cómo un ritmo nos puede favorecer más que otros... ...a la hora de sentar nuestras operaciones... ...el volumen, pieza central, motor... ...para el movimiento del precio... ...y dejar básicos todos los conceptos bien sentados... ...para extender esta operativa... ...y que la podáis replicar del mismo modo... ...con un bajo coste... ...que es lo que implica la apertura de una cuenta... ...de estas características de microfuturos... ...una metodología sencilla, básica... ...hemos hecho lo más sencilla posible... ...para que no exista una complejidad... ...y así poder eh, abarcar... ...desde un grado de poco conocimiento de conocimientos muy básicos sobre los mercados financieros hasta un grado más avanzado pudiendo compaginar la operativa diaria con esta metodología, este sistema. Así que volumen y precio y todo esto bajo nuestra guía y nuestras directrices y quedaros atentos al canal porque en estas próximas semanas vamos a ir ofreciendo estos contenidos de forma abierta para que así los puedas ir asimilando y poniéndolos en práctica. Con el objetivo de que tengas una metodología clara, definida, dicha metodología la puedas llevar a práctica y luego incluso poder llevarla a real con una cuenta relativamente pequeña, o sea, una cuenta que pueda estar al alcance de cualquier tipo de usuario, todo ello si eres capaz de vencer al peor enemigo que nos podamos encontrar en el camino, que es nosotros mismos. Uh, bueno, espero que te haya quedado claro cuál es la idea de por qué hacemos eh, esa iniciativa. Uh, básicamente la hacemos gracias a, a ti, gracias a tus comentarios. Um, espero que te haya quedado claro cuáles son las bases de la operativa, uh, cómo vamos a desarrollar este curso, cómo vamos a llevarlo a cabo. Y si estás interesado, pues invitarte a participar en esta en la primera sesión de este curso, la que vamos a llevar a cabo el día 27 de septiembre a las 17 horas de Madrid, ¿vale? A las 5 horas de la tarde, hora Madrid, el día 27, que es el viernes, vamos a empezar la primera clase uh, de este curso. Si quieres participar en, en, en, en esta clase en vivo, te recomiendo uh, estar atento a tu bandeja de entrada porque la, uh, vamos a enviar la sala de, de la clase unos 15 minutos antes de arrancar la sesión, ¿de acuerdo?, por tanto, que estés atento. Si crees que eh, este curso uh, puede interesar a un amigo familiar o conocido tuyo, te agradecería un montón si compartieras este vídeo con él, eh, que, invitaras, que le invitaras a participar uh, en, en, en el curso uh, con nosotros, ¿vale? Si, uh, te gustaría, si te ha gustado la idea, puedes darle like al vídeo, puedes comentar, si todavía no estás suscrito, pues por aquí mismo te voy a dejar el botón para que puedas suscribirte y eh, que te salga la notificación cada vez que publicamos un vídeo nuevo. Y eh, con eso me despido. Otra vez, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por eh, comentar, por eh, interactuar con nosotros, por compartir con nosotros tu opinión. Eh, de verdad, de verdad, eh, para nosotros es, es, es, es, es un gran valor y te, te estamos muy, muy, muy agradecidos. Sin más, eh, espero verte en la primera sesión y que tengas un buen día. Hasta pronto. Chao.